Yeah. no quieren invadir tu espacio son estrella, ves puede haber parecida pero ninguna brilla como ella es cambiarte no solo son la belleza de aquella vez. me llena de orgullo siempre voy a ser tu yo que te fallece no quiero invadir tu espacio son me estrella ves Puede haber parecida pero ninguna brilla como ella es Cambiaste no solo, sos la belleza de aquella vez Me llena de orgullo, siempre voy a ser tuyo aunque te falle, sabes? Yo espero que entiendas que, aunque no estemos bien Cuando me da valor de una persona, el miedo también Como que inconscientemente estamos unidos los dos el día que te vayas, una parte de mí se va con vos yeah. Soy dueño de mi libertad, yeah. pero elijo a quien me ató wow. Mientras quiera, mientras puedo hacer que yo te debo mucho yeah. yo no sé cuánto oh. Y si siempre fuiste tristeza yeah recito a mi llanto, yeah. ya que toda mi vida no había encontrado con nadie que me acompañara tanto yeah. no somos la pareja perfecta pero que wow. ven que no mantenemos yeah, yeah. hasta los científicos sienten envidia por la química que nosotros tenemos Si yeah, yeah. después de cada pelea terminamos a los besos así da gusto discutir yeah. si te quiero más de lo que me quiero aunque yo no te lo quiera admitir yeah, yeah, yeah. yeah. No, yo no quiero, no. Yo no quiero, no. Yo no quiero. ¿Qué? Porque no quiero otra más? Solo busco yo en mi cama. Yeah. Quiero quitarte el miedo y la cana. Si estamos juntos, no me falta más nada. Yeah. Nos vemos si estamos en Villasana, sana Llama a nadie nos debe de la trama Que los problemas de los demás se queden te rompan hasta mañana Me dijiste recién que, que no podemos pero igual Algo que nos hace tan bien No puede estar tan mal Que tenemos la casa sola La casa sola Si la culpa viene después entonces Disfrutemos ahora yeah. Ya que te tengo desnuda en la mitad de mi habitación, yeah. solo quiero que me bailes como a tu mejor canción. Yeah. Y si la pasión no, no se modera, quiero que seas no sea como la música. No, no parará para hasta que, que te no, te no se escuchen de afuera. No quiero invadir tu espacio, yeah. son estrella, ¿ves? Yeah, yeah. Puede haber parecida, pero ninguna brilla como ella es. Yeah, Cambiaste yeah. nosotros en la belleza yeah, la que aquella ve yeah. Me llena de orgullo, siempre voy a ser tu show, que te falle, sabes No quiere invadir tu espacio, son ves Puede haber parecida pero ninguna brilla como ella es Cambiaste nosotros, en la belleza, la que ella Me llena de orgullo, siempre voy a ser tu show, que te falle, sabes